Paco, ¿qué tal? ¿Cómo ves la feria? Bien, la verdad que bien. Lo veo bien. Hace poquito tiempo que, que estamos, pero la verdad que, que está bastante bien. ¿Te parece una buena iniciativa? Sí, la verdad que sí, sobre todo para los familiares de personas que tenemos con, con discapacidad... ...la verdad que, que es importante poder ver algo de lo que, de lo que hay, novedades y... Claro, porque encuentras aquí distintas soluciones, distintas empresas que ofrecen cositas que a lo mejor uno no, no ve por la calle. Sí, sobre todo ver cosas que puede ayudarte al día a día con, en con, con este caso con mi hija que tiene Paradiso cerebral, pues bueno, siempre es bueno ver cositas y, y así pues facilitarle a ella un poquito más la vida, ¿no?